Buenas tardes a todos. Eh, vamos a esperar unos minutitos aquí, a ver si se termina de unir la, la gente y en breve comenzamos con, con la charla. Bueno, cinco minutitos de rigor y yo creo que ya podemos ir comenzando. Eh, bueno, soy Pablo, soy gestor del, de este programa para Amigos del IAC y bueno, comentarles que hace unas semanas hicimos una presentación del programa y hablamos entre otras cosas del programa de actividades y el mes pasado dimos comienzo a nuestro programa de charlas de introducción a la astrofísica. Eh, tanto la presentación como el, el, la primera de las charlas se las pueden ver siguiendo los enlaces que envié por email a todo el mundo. Y hoy continuaremos con, con las charlas de esta actividad, con nuestra segunda charla que trata sobre la expansión del Universo. Eh, en, el, en el cuadro aquí pueden ver las primeras charlas y la de hoy, que es la, la de la expansión del Universo, así como las dos últimas, las dos siguientes, que serán el mes que viene y el siguiente. Eh, para las dos charlas de hoy tendremos que tratan sobre la expansión del Universo, tendremos a Aurelio y a Martín, que nos hablarán durante más o menos media hora, unos 15 minutos largos cada uno, acerca de este tema. Ya en la anterior charla empezamos hablando sobre, sobre la teoría del origen del universo, eh, más aceptada hoy en día, que se conoce con el nombre de Bang y que nos presenta un evento singular original, lo cual inició, de inicio a la propia expansión del espacio, que es el tema que nos ocupa hoy. Posteriormente, después de que hablen los dos, abriremos micros y todos tendrán la oportunidad de participar, hacer preguntas, comentarios y, y consultar todo lo que deseen a nuestros dos ponentes de hoy. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, a todos los que vengan, como siempre el chat está abierto durante toda la charla y ahora les dejo con los dos protagonistas del, del día de hoy. Eh, Aurelio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Pablo. Espero que estén todos viendo mi pantalla. Se ve bien, ¿verdad? Sí, sí, se ve perfecto. Y me escuchan bien, así que vamos a empezar. Como dijo Pablo, digamos que voy a empezar un poco explicándoles cómo es el modelo estándar. ¿no? Este es el mejor modelo que ajusta las observaciones, lo que pensamos los científicos como el universo Funciona o cuál ha sido su historia. Entonces, imaginémonos, ¿no? en este diagrama representa la historia del universo. Nosotros estamos en el presente, que sería, pues poniéndonoslo a, a la derecha de este diagrama, en uno de estos puntitos negros, que es una galaxia. Y si miramos atrás en el tiempo, veremos cómo el universo cada vez era más pequeñito. Digamos, sería este concepto de la expansión, pero al revés, ¿no? Y tuvo un origen en lo que se llama este Big Bang. Que pasó hace aproximadamente 14.000 millones de años. Entonces, el modelo, según el modelo actual, pensamos que el universo está formado con un 70% de energía oscura, que hace que el universo se esté expandiendo, expandiendo aceleradamente hoy en día, 25% de materia oscura y un 5% de materia ordinaria. Digamos, para llegar a estas informaciones o a este modelo, nos basamos en el concepto del principio cosmológico, para Nuestros modelos asumen que el universo es homogéneo o isótropo, básicamente que la distribución de materia es igual en cualquier dirección que, que miremos, no hay ningún lugar privilegiado en el universo. Y gracias digamos, al trabajo de Einstein y bueno, muchos otros más, eh, esta expansión del universo y la dinámica se puede explicar según la teoría de la relatividad general. ¿vale? Que la teoría de la relatividad general se resume en esta ecuación, no, no, no les pido que la entiendan que tiene su miga, pero simplemente deciros que digamos lo que hay en la izquierda de esta ecuación representa un poco el universo en sí, ¿vale? Y lo que hay en la derecha representa el contenido que hay en el universo. Entonces hay una relación entre el universo y el espacio-tiempo y el contenido que está en el universo, ¿vale? entonces. De alguna forma, cuanta mayor materia o mayor energía oscura, esa expansión tendrá una u otra, otra forma ¿no? o una otra velocidad, digamos. ¿Qué significa que el universo es en expansión? Uno, un hecho digamos, sería que a mayor distancia de nosotros, mayor es la velocidad de recesión. ¿no? Si nosotros medimos distancias entre galaxias, por ejemplo, esto es una imagen del, del telescopio Hubble, del telescopio espacial, si empezásemos a medir distancias de estas galaxias, cuanto más lejos está de nosotros, a mayor velocidad se aleja. Esto es una característica de un universo en expansión. Como les dijimos, como dijo Pablo al principio, también, digamos, en la teoría del Big Bang, y ya lo dije, ¿no? la edad del universo tuvo un, tiene una edad de 14.000 millones de años aproximadamente, y se estima que existen, al menos en el universo observable, aproximadamente unas 100.000 millones de galaxias. O sea que el tamaño de lo que estamos hablando es una cosa... Que, que no cabe, o sea, es imposible entender ¿no? el tamaño, la grandeza de, del universo. ¿no? Y en principio no hay una limitación espacial. O sea, realmente estos 100.000 millones de galaxias, digamos que es en un entorno que somos capaces de observar, pero nada impide que esto vaya al infinito. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a saber toda esta información? Y entonces hagamos un pequeño viaje en el tiempo. ¿Vale? No, no nos vamos a ir 14.000 millones de años atrás, sino simplemente 100 años a 1920. ¿vale? En esta época, fíjense que todavía ni siquiera sabíamos lo que eran las galaxias. ¿vale? Cuando la gente miraba al cielo y veía estas nebulosas, que por ejemplo, esto es una imagen real ¿no? tomada, donde esta nebulosa pequeñita que se ve aquí es la galaxia de Andrómeda, que es la, una de las galaxias compañeras de la Vía Láctea. ¿vale? En 1920 todavía no se sabía muy bien qué era esto. Ahí, en 1920, se produjo lo que se llama como el gran debate, el debate entre Shapley y Curtis, que discutían sobre cuál era el tamaño del universo. ¿vale? Esto pasó el 26 de abril en el Museo Smithsonian de Historia Nacional de Washington, ¿vale? y estos dos astrónomos se reunieron públicamente para discutir sobre el, la naturaleza de estas nebulosidades que se veían en el cielo, que empezaban a verse en las imágenes astronómicas, ¿no? como esta que vemos aquí. Hoy en día sabemos que son galaxias, pero en aquella época todavía no se sabía. Realmente este este debate tuvo mucha bueno muy, mucho seguimiento, se comentó en, la, en los periódicos, ¿no? como era como la salsa rosa de, de aquella época, pues era el gran debate entre Shapley y Curtis para discutir sobre la naturaleza de, de estas nebulosas. O, por un lado, formaban parte de la Vía Láctea, como defendía Shapley, o estas estaban fuera de la Vía Láctea, como de, defendía... Herbert Curtis. O sea, ¿qué es el modelo que cada uno defendía? Imaginemos las opciones. ¿no? En 1920 se pensaba, o la idea general era que el universo de alguna forma era como un mar homogéneo de estrellas que se extendería al infinito. ¿no? A lo mejor esta imagen aquí recuerda un poco lo que sería esa idea, ¿no? en el que las estrellas simplemente se extienden sin ningún tipo de estructura. La otra opción es que estas nebulosas realmente lo que representaban eran islas de estrellas, que es lo que hoy en día sabemos que es la respuesta correcta, que estas nebulosas, lo que llamamos galaxias, no son más que islas de millones de millones de estrellas que están ligadas gravitacionalmente, ¿vale? Pero justamente esto es lo que se estaba discutiendo hace solo 100 años, ¿vale? O sea que realmente hemos progresado mucho en, en, en poco tiempo. Incluso digamos que por la, porque Shapley era un gran astrónomo, en ¿no? los días posteriores en los periódicos se daba como ganador a Shapley, digamos a la, a la opción equivocada. Cuando se sabe hoy en día, más adelante, meses después, solo meses después, se consiguió medir la distancia a la, a la primera galaxia, una de estas primeras galaxias, se vio que estaba a una distancia muy superior a lo que se esperaba. Por lo tanto... Solo meses después de este gran debate se comprobó que estas islas de estrellas realmente estaban aisladas unas de otras, lo que de alguna forma amplió el tamaño del universo, ¿no? amplió el conocimiento que teníamos sobre el tamaño del universo. El siguiente hecho importante, digamos, en el entendimiento de, del universo y digamos, de la expansión, es ya justamente el descubrimiento de, de la expansión en sí misma, ¿vale? Esto se llama a los primeros descubridores de, de este hecho observacional, digamos, son Hubble y Lemaitre. Lemaitre era un padre belga y Hubble un gran astrónomo americano. Lo que ellos encontraron, eh, independientemente, en paralelo, es que cuanto más lejos se encuentra una galaxia de nosotros, mayor es su velocidad a la que se aleja de nosotros. Digamos, en este gráfico, ¿no? muy sencillito. En el eje X, digamos, tenemos la distancia y en el eje Y, la velocidad. Entonces, a medida que aumenta la distancia, aumenta su velocidad de recesión. Se puede resumir en esta ecuación. La velocidad es igual a una constante por la distancia. ¿Cómo, llegamos a, cómo se llegó a este hecho? Bueno, primero, la, primera, la velocidad de recesión se mide con el desplazamiento al rojo, lo que se llama el redshift, que ahora lo hablaré un poquito más. ¿Vale? Pues se hicieron las primeras medidas... En unas galaxias y se vieron que las líneas de emisión conocidas, por ejemplo, la línea de emisión del hidrógeno, no se encontraba a la frecuencia que se detecta en el laboratorio aquí en la Tierra, sino que estaba desplazada un poquito a, hacia el rojo. ¿vale? Luego, ya en 1917, Einstein introduce el concepto de constante cosmológica para balancear el efecto de la gravedad y así intentar producir un universo estático, que luego se comprobó que no era verdad, el universo estaba expandiéndose, no, no era estático. Y aquí llegamos ya a 1900, bueno, 1920, cuando se produjo el debate, y como, confirma, como dije anteriormente, Hubble confirma realmente las naturalezas de las galaxias como entes externos a la Vía Láctea. Y ya luego, en 1927-1929, independientemente, tanto Lemaitre como Hubble llegan a la misma conclusión, que es que la distancia digamos la velocidad de recesión de las galaxias es proporcional a la distancia. ¿Cuál fue el problema? En verdad, Lemaitre publicó en francés en una revista de poco impacto, mientras que Havel publicó en inglés en una revista de alto impacto, y por tanto generalmente a esta ley se le llama como ley de Havel. Aunque en verdad, aquí para ser, digamos, honestos, pues la estoy llamando de ley de Havel-Lemaitre, pero también la verán muy a menudo simplemente como ley de Havel. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llegó, digamos, a esta, a esta bonita relación, ¿no? a, Uy, perdón, a ver, que me estoy yendo para adelante. ¿Cómo se llegó a esta velocidad igual a una constante por la distancia? Bueno, pues lo que hay que hacer es medir las distancias a galaxias y medir su velocidad de, su velocidad de recesión. ¿Cómo, midamos, ¿Cómo medimos las distancias? Bueno, esto se lo debemos todo a Henrietta Leavitt, que fue una grandísima astrónoma también de esta época, y ella lo que comprobó es que vio que existen unas estrellas que se llaman estrellas cefeidas, que son unas estrellas variables en las cuales tiene una propiedad muy interesante. ¿vale? Estas estrellas tienen un brillo variable, entonces comprobó que el periodo de variación del brillo es proporcional a su brillo absoluto. ¿vale? Entonces, cuanto más brillantes son estas efeidas, mayor es su periodo de, de oscilación de su brillo. Entonces, esto. Realmente nos da una calibración absoluta, porque claro, tú imagínate, ¿no? Tú sabes el, cuál es el brillo absoluto en, en general, yo qué sé, de, de una bombilla, ¿no? Esa bombilla, tú sabes que de 120 vatios o de lo que sea, bueno, a medida que tú te alejas, esa bombilla cada vez tú la vas viendo más pequeñita, menos brillante. Entonces hay una relación, y si tú sabes cuál es el brillo absoluto y el brillo aparente que tú mides, tú puedes hacer una estimación de la distancia. Pues lo mismo sucede con, con las efeidas. ¿vale? Entonces, el, la forma para obtener las distancias es, primero, obtenemos las efeidas, medimos su brillo aparente, sabemos en función de su variación su brillo absoluto y podemos obtener la distancia en función con una ecuación sencilla. Por el otro lado, también tenemos la velocidad de recesión. Y esto se mide con el desplazamiento al rojo, o lo que se llama en inglés el redshift, que está relacionado de alguna forma con el desplazamiento que sufren las líneas de emisión o el espectro de, de una fuente en función de esa velocis, velocidad de recesión entre el observador y la fuente. ¿no? Es una especie de efecto Doppler. Cuando estamos en la calle, y nosotros escuchamos, por ejemplo, un coche aproximándose mientras toca la bocina, en, a medida que el coche se acerca a nosotros, oímos como el, la bocina se va volviendo más aguda. Y sin embargo, a medida que ese, la bocina del coche, si se aleja de nosotros, la oímos más grave. ¡Wow! Ese efecto ¿no? de los coches. Bueno, es lo mismo, pero con la luz. Y esto es la forma en que tenemos para digamos medir esas velocidades de recesión de las galaxias. ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo un ejemplo, ¿vale? a, a la izquierda, de lo que sería un espectro de, de misión ¿no? en, en la Tierra, arriba, la primera línea. Y cómo, a medida que, que nos alejamos, por ejemplo, una estrella, estas mismas líneas, como puedes ver, se han desplazado un poquito a la derecha. ¿vale? Esto es lo que llamamos el redshift. Una galaxia que está todavía más lejana que la una estrella, está todavía aún más desplazada hacia el rojo. Y ya, bueno, una, distancia toda, una galaxia todavía mucho más distante, pues está todavía mucho más desplazada respecto a lo que sería la referencia en el laboratorio. Entonces midiendo distancias y velocidades de galaxias, llegamos a esta, a esta conclusión, que es que de alguna forma esta, esta relación se ajusta muy bien, o digamos la explicación más sencilla, que no la única, como veremos en la, en la charla de Martín, es asumir que el universo está en, en expansión, que digamos el espacio entre las galaxias con el tiempo ha ido creciendo. ¿Vale? Imaginemos que, nosotros, que el universo fuera 2D, ¿no? que fuera un globo, entonces si empezamos a medir las distancias entre estas galaxias y esta galaxia y esta otra galaxia, cuanto más lejano, mayor sería su velocidad de recesión. Pero digamos el universo, el universo es 3D, ¿no? no vivimos en la superficie de un globo, entonces en verdad el símil sería mejor como si fuéramos unas pasas en un bizcochón, ¿no? cuando el bizcochón... Lo hacemos por primera vez, las pasas están muy juntas y según en el horno, el espacio se va expandiendo. Pues si el espacio entre las pasas también va aumentando. Si son, fuéramos capaces de medir las distancias de recesión de una pasa respecto a otra, obtendríamos de alguna forma un gráfico como este. Por eso digamos, digo que es la explicación más sencilla asumir que esta relación de velocidad con distancia se explica por la expansión del espacio. ¿Y qué consecuencias tiene esta ley? Bueno, pues si nos vamos atrás en el tiempo, pues llegamos a, a, esta, a esta idea de, del Big Bang, ¿no? Un poco, que en, en verdad fue un término acuñado por Fred Hoyle, otro astrónomo, que en verdad lo hizo en plan en modo burla al modelo. Realmente, Fred Hoyle no, no pensaba que, porque de esto nos lleva un poco a, a un milagro inicial desde lo que surgió todo. entonces Fred Hoyle era proponente del modelo de steady state, ¿no? de, de estado constante, en el que de alguna forma el universo estaría constantemente expandiéndose, generando masa, pero sin llegar a este punto inicial de, de un Big Bang. Es ¿no? Una historia un poco difícil, pero bueno, digamos que a partir de 1965 se, empieza, se desecha este ideal del modelo de steady state, ¿no? de expansión constante, porque se detecta la radiación del fondo cósmico de microondas, de microondas que se asocia con la energía remanente del Big Bang. Entonces, luego, este es el modelo estándar hasta el siglo, hasta 1990, digamos, hasta, la, hasta finales del siglo XX, ¿no? se confirma la existencia de la materia oscura, y de alguna forma en esta época, hace pues, sí, 20 años, lo que se discutía en esta época era un poco cuál es la cantidad de materia en el universo, sobre la geometría, si era abierto, plano, cerrado. Y así, entrando en el siglo XXI, se produjo algo muy interesante, que fue el descubrimiento de la energía oscura por dos grupos independientes. ¿no? Midiendo este diagrama de Hubble, del que les he hablado, para galaxias muy, muy lejanas, de alguna forma, se comprobó que el universo en verdad se estaba acelerando, en vez de frenándose. Eso no se lo he dicho, pero bueno, si recuerdan cuando les hablé de la ecuación de la relatividad general, Incidí en que la materia de alguna forma incidía en el propio tiempo, en el propio espacio-tiempo. Porque es que según el contenido que hay en el universo, el universo iría acelerándose o frenando su expansión. Y digamos, en aquella época se esperaba que el universo se estaba frenando por el contenido de materia, ¿no? por la gravedad es atractiva, pues la gravedad al ser atractiva de alguna forma hacía que la expansión fuera cada vez más lenta. Sin embargo, fue, lo que se descubrió fue lo contrario, que se estaba acelerando. A este efecto es lo que se le llamó la energía oscura. Y así llegamos un poco a, al final, bueno, al final, que, el, que nosotros no vamos a estar, ¿no? Pero es un poco pensando al futuro, ¿qué es lo que puede pasar, ¿no? O sea, si hoy en día sabemos que el universo se está acelerando por el causa de la energía oscura, es verdad que sabemos muy poco de la energía oscura, sabemos poco no sabemos todavía en qué consiste, porque es relativamente reciente, ¿no? solo hace 20 años que se conoce, pues según su naturaleza puede ser que en el futuro, aquí están digamos, los diferentes casos, ¿no? dos, tres y 4 ¿no? si la energía oscura es la constante cosmológica, bueno, irá expandiéndose lentamente, pero si es algún otro tipo de componente puede producirse una especie de rotura, que tampoco se entiende muy bien, o incluso una implosión en un nuevo big crunch ¿no? o algunas otras posibilidades que no sabemos entonces eh, esto era un poco lo que quería contaros por ahora ahora vamos a pasar con la siguiente charla con Martín que creo que va a continuar hablando del, del tema y gracias por escucharme y ahora luego en las preguntas podemos seguir hablando así que gracias y... muchas gracias Aurelio como dices ahora Continuará hablando sobre el mismo tema eh, Martín, cuando quieras Martín. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Voy a seguir hablando de, del tema de la expansión. Y lo que voy a hacer es eh, preguntarme eh, hasta qué punto estamos seguros, eh, los astrofísicos, de que la expansión es real. Más allá de lo que nos ha contado Aurelio sobre el desplazamiento al rojo de los espectros de las galaxias, ¿tenemos alguna evidencia eh, más directa de que el universo se está expandiendo? Eso es lo que me quiero preguntar aquí. Y la verdad es que la, eh, la pregunta no es tan sencilla de responder como eh, aparenta. ¿no? Uno podría hacerse una pregunta bien sencilla: es decir, bueno, eh, los astrónomos nos están diciendo que el universo se está expandiendo. Voy a salir a la terraza de mi casa, voy a coger el telescopio y a ver si veo las galaxias que se van alejando, a ver si las veo cada vez más pequeñas, eh, al cabo de una noche, al cabo de, de varias noches, al cabo de unos años. Y la verdad es que, que no, no, no se puede ver que las galaxias sean más pequeñas, ni siquiera eh, con telescopios profesionales, ni siquiera a, a, con muchos años. De hecho, se, se estima que en un siglo eh, la expansión hará pequeña a las galaxias eh, por un porcentaje de un 0,0000007%, o sea, casi nada. En un siglo apenas vamos a ver que las galaxias se alejen, que aum aumenten la distancia y que se hagan un poco más pequeñas. Y esto es debido a que, no a que estén eh, yendo a recesiones muy eh, pequeñas, las velocidades de las galaxias de recesión son muy altas, de decenas de miles de kilómetros por hora o centenares de miles de kilómetros por hora. Lo que pasa es que esas galaxias están lejísimos, no lejos, lejísimos. Las galaxias más cercanas están a unos pocos millones de años luz. Aquí, bueno, en el diagrama aparece la unidad de megaparsec y un megaparsec, son 3,26 millones de años luz, y un millón de años luz, son 9,46 trillones de kilómetros. Es una cantidad inimaginable. No hay nada con que se pueda comparar de la vida cotidiana. Por eso se llaman estos números cantidades astronómicas. ¿no? El caso es que incluso con velocidades enormes, de, incluso de 100.000 kilómetros por hora, que es una velocidad enorme, incluso con esas velocidades necesitaríamos centenares de millones de años para apreciar ligeramente cómo la galaxia se está alejando eh, un poquito. Entonces, pues no, no hay una... Una visión directa de, de la expansión del universo, no podemos verla directamente. Otra cosa que se podría hacer, y de hecho se ha propuesto, es decir, bueno, eh, no podemos ver la galaxia que se aleja, pero el propio récid de la galaxia, el propio desplazamiento al rojo, pues si hubiera expansión también debería variar con el tiempo. Y es cierto, eso lo propuso Sandeis, que eso se puede comprobar haciendo un, un test cosmológico de esta manera, en el año 62. El problema, de nuevo, es que eh, es, esa variación es tan extremadamente pequeña que es muy difícil de medir. Se estima que puede ser de unos centímetros por segundo al año, que es casi imperceptible con los actuales aparatos de medida. Hay, hay, de todas maneras, proyectos para el futuro de, de llegar a medir esa, esa variación de, de, del RESID con el tiempo, pero necesitaríamos un telescopio de 40 metros de estos telescopios gigantes que se están construyendo ahora y a lo largo de 20 años, pues eh, eh, con 4.000 horas de observación, pues podríamos, siendo optimistas y si, siempre que no tengamos contaminaciones, etcétera, pues podríamos medir ese efecto. Pero eso está todavía lejos. A día de hoy, todavía no podemos medir esa variación del régimen con el tiempo y menos aún podemos ver que las galaxias se están alejando viendo cómo la distancia cambia con el tiempo. Entonces... ¿Cómo de seguros estamos de que hay realmente una expansión del universo y que el universo es más estático? Pues no, no estamos eh, al 100% seguros, es decir, la mayoría, si la mayoría de los cosmólogos están seguros, pero eh, todavía queda gente que no está segura y, y tiene sus razones para pensar eh, de que no estamos al 100% seguros. De hecho, el propio Hubble, que se mencionó antes en la charla de Aurelio, el propio Hubble, eh, uno de los descubridores eh, de la expansión del universo, de la ley de Hubble, Tampoco estaba al 100% seguro, como aparece aquí en, en esta cita. Podría ser que los desplazamientos al rojo no fuesen debidos a la expansión del universo y que las especulaciones sobre su estructura podrían tener que examinarse de nuevo, decía Hubble en el año 47. De hecho, Hubble murió en el año 53 y hasta el final de su vida nunca estuvo al 100% convencido. Y, eso, y ello era porque había otras explicaciones para la, eh, el Resist de las Galaxias. Como explicó muy bien Aurelio, el efecto Doppler, o su equivalente, el, el résid cosmológico, la expansión cosmológica, que es algo muy similar, nos pues puede explicar que veamos ese desplazamiento al rojo de los espectros de las galaxias. Pero eh, podría haber, hipotéticamente, otras explicaciones para ese desplazamiento al rojo. En el año 1929, en el, en el mismo año que Hubble propuso su expansión del universo, el astrónomo Fritz Zwicky, este hombre con cara de, bueno, de mar a leche, eh, un astrónomo suizo y que también eh, se haría famoso por otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con la expansión, por ejemplo, por el tema de la materia oscura. Zwicky fue el primero que propuso la existencia de materia oscura en las galaxias, ¿no? un tema que hoy está tan de moda. Pero bueno, eh, volviendo al tema, en el año 29, Suiki propuso que la explicación del desplazamiento al rojo de las galaxias eh, realmente no era que el objeto se está moviendo de nosotros, sino que podría ser, como una hipótesis, que eh, los fotones de luz, la luz que emite la galaxia, pues pierden energía a lo largo de su camino. Y, y esa energía que pierden es proporcional a la, al camino que recorren. Cuanto más camino recorren, pues más energía pierden. Y eso explicaría... ...que hubiese un desplazamiento al rojo proporcional a la distancia. A esta hipótesis la llamó hipótesis del fotón cansado. Bueno, es una manera casi cómica de describirlo. Uno puede imaginarse que si en una carrera, en una maratón... ...los corredores cuando llegan al final pues están mucho más cansados... ...que en una carrera corta de 100 metros... ...porque han tenido mucho más desgaste por el camino... Pues eso le pasaría, según Suiki, a, a, a la luz que llega a las galaxias. Cuanto más lejos está, más energía pierde. Ahora bien, hay eh, un, un problema, eh, hay un gran problema con la, la hipótesis de Suiki o de muchos otros autores que vendrían después de él. Eh, no conocemos ningún mecanismo, eh, con la física que, que tenemos actualmente, no conocemos ningún mecanismo que haga perder a la luz su energía y que al mismo tiempo eh, no varíe su trayectoria. ¿Veis? Ahí está la cuestión. Efectivamente, hay, hay mecanismos, como este scattering-compton, por ejemplo, que de interacción de la luz, de los fotones de luz con partículas, por ejemplo, electrones, que hace que, que pueda variar su energía, pero al mismo tiempo también varía su dirección. No continúa los fotones en línea recta, sino que varía su dirección. Y además, muchos de estos mecanismos pues, dependen de la frecuencia, cosa que no se observa en los espectros de las galaxias actualmente. ¿Qué pasaría si los fotones eh, cambiasen eh, la trayectoria de la luz y no solo perdiese energía? Bueno, pues lo que pasaría es que veríamos las galaxias eh, más difuminadas de lo que los vemos. Tal como muestro aquí a la izquierda, a la izquierda vemos una imagen de una galaxia eh, más o menos un poco borrosa, ¿no? Y a la derecha pues, vemos la misma galaxia ya bien enfocada. Eso es como cuando tenemos unos prismáticos y los desenfocamos, que se ve más borroso o no. Si, si fuese eh, correcto eh, que hay una interacción que hace perder energía a los fotones y al mismo tiempo eh, cambia ligeramente la dirección, eso, la, la dirección de los fotones de luz, eso provocaría que las galaxias fuesen eh, algo borrosas. Y cuanto más lejos, pues más borrosas, obviamente. Esto no se observa, esto no, eh, se ha comprobado de, de muchas maneras y no vemos que las galaxias estén eh, más difuminadas a, a más distancia. Incluso, eh, obviamente, eh, aunque tengamos el mejor, eh, teniendo el mejor de los telescopios, la mejor resolución. Esto no, no depende de nada instrumental, sino de algo intrínseco a la luz que nos llega de las galaxias. Bueno, de, dice, diría alguno, algún eh, cosmólogo heterodoxo diría, bueno, puede ser que no, que no haya esa, eh, ese emborronamiento, eh, pero eso debe ser que hay un tipo de interacción entre los fotones de luz. Y, y la materia que está en el medio entre las galaxias y nosotros, hay un tipo de interacción que todavía no conocemos, es una, una nueva física. Y, y se han especulado, hay eh, decenas o centenares de ideas a lo largo del siglo XX y principios del XXI sobre posibles mecanismos de fotón cansado con eh, ideas exóticas que pues, tratan de explicar por qué los fotones no cambian su dirección y tampoco el résil, tampoco depende de la frecuencia. No obstante, todas esas ideas no están comprobadas ¿no? experimentalmente, son mera especulación teórica a día de hoy. Eh, hace algunas décadas eh, también estuvo eh, de moda en cierta medida el tema de los desplazamientos al rojo anómalos. El hecho de que eh, a veces se observaban galaxias que tenían eh, eh, distinto résid, distinto desplazamiento al rojo, o sea, distinta velocidad, pero aparentemente estaban ligadas esas galaxias, porque visualmente aparece como un filamento que las conecta o están muy cerca, más de lo que se esperaba, etc. ¿no? Con lo cual, eh, parece que hay una contradicción. Si tuvieran la misma velocidad, eh, distinta velocidad, deberían tener distinta distancia, pero si tienen distinta distancia, no pueden estar conectadas las dos galaxias, que será... El, el problema que se planteaba, Hay, había muchos casos de estos, eh, no, no solo uno, puede haber decenas o centenares de casos de galaxias aparentemente conectadas, ahí está la cuestión de si están o no, de aparentemente conectadas por filamentos o por, por cercanía y que sin embargo tienen desplazamientos al, al rojo. De esto se ha debatido mucho en las últimas décadas. Al final, eh, las conclusiones son un poco confusas, un poco borrosas. Eh, se piensa, los cosmólogos estándar, que defienden eh, el modelo estándar, piensan que esto son meras coincidencias, que estas galaxias realmente están a distinta distancia y que aparecen proyectadas como si estuviesen cerca por una especie de superposición de las imágenes, que las vemos en el cielo proyectadas, pero es una coincidencia que, que aparezca ahí justo un filamento por el medio. Es una, eh, la probabilidad de esta coincidencia no es muy alta, es, es pequeña, pero tampoco es imposible que esto ocurra por casualidad. Entonces, volviendo a la pregunta: eh, ¿estamos seguros de que hay expansión o no hay expansión? Visto que hay hipótesis alternativas, como el fotón cansado, o que hay también observaciones, como los casos de desplazamiento al rojo anómalos, que pudieran poner en duda, por lo menos en algunos casos, esa interpretación. De, de la recesión de las galaxias. En principio, esto no es suficiente y esto está claro. Todo, eh, las dudas que se plantean eh, no son suficientes para refutar eh, la expansión. Pueden plantear ciertas dudas. Podemos decir, bueno, no estamos a 100% seguros de que exista esa expansión, pero eh, a día de hoy eh, no tenemos un argumento fuerte para decir definitivamente, no, la expansión no es correcta, acabo de encontrar una teoría mejor y sé que funciona porque esto está comprobado. No, no está comprobado que no haya expansión. Tampoco está comprobado al 100% que haya expansión, pero bueno, eh, en, eso, en, eso estamos, en eso estamos. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer los astrofísicos para tener esa certeza definitiva de que, de que existe la expansión? Más allá de la interpretación de, de, del RECID, que es un argumento muy fuerte a favor de la expansión, pero como vemos, puede que no sea suficiente. Bueno, pues hay en la literatura científica muchos test cosmológicos que tratan de comprobar que si hay expansión o no hay expansión o si un universo estático puede funcionar mejor que un universo en expansión. Aquí menciono ocho test diferentes que no voy a, a detallar porque no tengo tiempo. Eh, lo que sí eh, puedo, puedo decir es que hay algunos que funcionan eh, mejor para la expansión y otros que funcionan mejor para el universo estático. Sin embargo, eh, tampoco quiere decir que se descarte lo contrario. Lo, lo contrario pues, es una interrogante ¿no? que, que está ahí en el medio. Voy a poner un par de ejemplos nada más para, para que se vea cómo funciona esto. Una... Uno de los test está basado en la radiación eh, de microondas, la radiación cósmica de fondo, que ya mencionaba Aurelio previamente, que eh, se mide, eh, que tiene una temperatura de 2,73 grados Kelvin cuando llega a nosotros, eh, visto desde la Tierra. Si el universo estuviera en expansión, eso significaría que a, a medida que el universo se va expandiendo, esa radiación se va enfriando. O dicho de otra manera, si nos vamos al pasado, si vamos a observar galaxias a alto redshift cuando el universo era mucho más joven y el universo era más pequeño, pues, y era más caliente, por tanto, deberíamos observar que esa temperatura es mayor que la que observamos hoy en día. Y esa relación pues, se predice bien con el modelo cosmológico. Cualquier modelo cosmológico que tenga eh, expansión debe tener una relación entre la temperatura y el resid eh, con este factor, un factor 1 más zeta, donde zeta es el desplazamiento al rojo. Pues bien, se ha hecho este test, se ha podido hacer, no hace mucho tiempo, en, la ulti, en las últimas décadas, en las últimas dos décadas prácticamente se ha podido hacer, y eh, efectivamente aparece ese factor 1 más Z, observamos que la temperatura aumenta con el desplazamiento al rojo, os preguntaréis, eh, por cierto, cómo es posible medir la temperatura en otras galaxias, porque aquí la medimos con nuestras antenas y podemos eh, medir, eh, ajustar un cuerpo negro a la, a la radiación que nos llega. ¿Cómo se mide la temperatura en otras galaxias? Bueno, pues no, no, no directamente tampoco, se mide a través de la interacción que tienen los fotones de esa radiación con átomos y moléculas eh, presentes en otras galaxias o bien con electrones sueltos. Los átomos absorben esa radiación y reemiten, con lo cual eso altera los espectros de la radiación y a partir de ahí podemos deducir, eh, no directamente, inferir la temperatura eh, de la radiación. Lo mismo con la interacción con los electrones. El caso es que, sin meternos en tecnicismos, esa temperatura se puede medir a día de hoy, eh, no fácilmente, pero se puede medir, y ajusta perfectamente eh, con la predicción del modelo en de expansión lo cual, eh, sin duda alguna, es un golazo para la teoría de, de, de la expansión del universo, ya no solo para el Big Bang, sino por lo menos para la expansión. Ha habido una predicción a, a priori y se ha comprobado que eh, observacionalmente que encaja perfectamente con lo que, eh, con lo que se observa. Lo que pasa es que esto tampoco quiere decir que el universo estático esté totalmente descartado con esto. Primero porque el universo estático a día de hoy todavía no es, no está, no es tan completo como, como modelo. Muchos, muchos cosmólogos piensan de hecho que está totalmente descartado, pero esté o no esté descartado el caso es que tiene muchas lagunas. Eh, no explica, por ejemplo, la, el fondo de microondas o las explicaciones que hay son limitadas. ¿no? Entonces no está claro que un universo estático pueda ser compatible con esto. El caso es que en principio, a priori, es un tanto a favor de la expansión porque la expansión sí predice ese factor 1 más z y, y el modelo estático pues, no predice nada porque no, he hecho, no hay un modelo que, que lo, que lo prediga. Voy a hablar de otro segundo test cosmológico que también se puede entender más o menos cómo funciona, que es el test del tamaño angular. Si tenemos un objeto con un cierto tamaño unos kilómetros, unos años luz, lo que sea, y, a, y lo ponemos a, a distinta distancia, pues ese objeto se verá más pequeño cuanto más distante está. Eso es de sentido común. Al menos eso es lo que ocurre en un universo eh, como el nuestro eh, localmente, un universo de Euclidio y un universo sin expansión. Uno esperaría que eh, un objeto, eh, cuando está al doble de distancia, pues es eh, la mitad de, de grande, la mitad de grande más pequeño, un factor 2 eh, más, eh, más pequeño. Es decir, el tamaño angular es inversamente proporcional a la distancia. Y dado que la distancia, bueno, eh, no es exactamente como el, el resi pero es del orden del resi por lo menos localmente, pues debería ser que el tamaño sea más o menos inversamente proporcional al desplazamiento al rojo de la galaxia. Esto sería la predicción natural de un universo estático, sin romperse mucho la cabeza, de hecho. Universo estático y Euclidio. ¿Qué pasa con el universo en expansión? El universo en expansión es distinto, porque el hecho de que el universo fuera más pequeño en el pasado hace que la relación entre el tamaño de la galaxia y el tamaño del universo sea mayor y eso hace que aumente el tamaño angular a, a distancias muy grandes, o sea, al principio decrece, como vemos aquí en la gráfica de la derecha o de la izquierda, cualquiera de ellos, estas líneas sólidas que aparecen, pues al principio el tamaño angular decrece, pero luego, si nos vamos muy lejos, el tamaño angular empieza a crecer. Esa es la predicción de los modelos en expansión. Bien, pues ahora vamos a los datos. Los datos son estas, eh, estas, eh, estos puntos con barras que aparecen por aquí y muestran, bueno, sea por coincidencia o no, muestran una dependencia casi exactamente como la que predice el universo estático. B. Las galaxias de misma luminosidad, más o menos, pues eh, tienen un tamaño angular que disminuye inversamente proporcional a la distancia o casi similar al Resi. ¿no? Con lo cual, esto a priori uno lo puede interpretar y decir bueno, pues esto está a favor del universo estático. ¿Significa esto que no hay expansión? Bueno, no exactamente, no exactamente porque eh, la gente que trabaja en el modelo estándar ha argumentado ad hoc no anteriormente, sino ad hoc, ha argumentado que hay una explicación por la cual no encaja el modelo en expansión con este, con este test. Y la explicación es que las galaxias son más pequeñas. Las galaxias de la, de, la mismo, de la misma masa o la misma luminosidad en el pasado pueden ser más pequeñas porque hay una evolución del tamaño de las galaxias. Y fíjate tú que es casualidad que la evolución de las galaxias coincide exactamente con el factor necesario para hacer eh, el tamaño angular igual al universo estático. Bueno, podría ser, es rebuscado, pero podría ser. Bueno, no me entretengo más eh, con eh, complejidades eh, de, de técnicas de la astrofísica y de detalles, porque habría para hablar mucho. Al final, ¿qué conclusión podemos sacar? Bueno, pues, eh, conclusión, cada uno puede sacar la suya. Yo personalmente, a mí me convence más el universo en expansión. Creo que hay muchas más evidencias a favor del universo en expansión y al mismo tiempo creo que el universo estático tiene muchísimos problemas eh, no tanto problemas directos para observar eh, la posición de las galaxias la velocidad de las galaxias sino otro tipo de problemas para explicar la radiación de fondo para explicar el origen de los elementos ligeros el universo estático es muy problemático en muchos sentidos pero si nos vamos a poner estrictos eh, vuelvo a insistir alguien ha visto la expansión del universo alguien tiene una prueba directa definitiva e incontrovertible, a que no se pueda contestar incontestable sobre la expansión, pues no, no existe esa prueba. Tenemos que fiarnos de que el aparato matemático y, de, y físico de, de la construcción de la teoría pues funciona bien, pero un poco ciegamente, ¿no? no tenemos esa prueba directa. Bien es cierto, y bueno, luego podemos discutirlo, que la mayoría de los cosmólogos que se dedican profesionalmente a la cosmología pues no admiten esa duda ellos están 100% seguros de la expansión del universo a la mayoría hay una pequeña parte que no. No olvidemos sin embargo lo que decía Landau un premio Nobel de física eh, del año 1962 Landau decía los cosmólogos se equivocan a menudo pero nunca dudan y con esto pues doy por terminado mi exposición espero que Haya, os haya transmitido por lo menos eh, esa duda que queda no, no, no convenceros pero de, de que hay algunas dudas sobre algunos puntos gracias muchas gracias Martín eh, de nuevo muchas gracias Aurelio ahora eh, abriré los micrófonos y todo el mundo tendrá oportunidad de, de preguntar y comentar lo que quiera eh, si estamos siguiendo el chat y si queréis empezamos por una que plantearon después de la charla de Aurelio acerca, eh, pregunta qué significa el caso 2, la ruptura, entiendo que se refiere al, al Big Rip, eh, pero si quieres eh, puedes explicar un poquito las tres opciones y que se vea un poco la diferencia sí. entre ellas. Sí, claro. Digamos en el modelo estándar, ¿no? lo que suponemos que sería la opción 1, que es digamos la energía oscura se asocia con la constante cosmológica o digamos con la energía del vacío entonces a medida que el universo se expande hay más vacío y se va acelerando esta aceleración de alguna forma es una aceleración suave no, no, no sufre digamos un, digamos otra no digamos así no es una eh, una expansión suave luego en otras formas hipotéticas de energía oscura con el tiempo, esta expansión cada vez va a sufrir, digamos, una, una aceleración, digamos, tremenda, exponencial. Y digamos, este Big Rip, ¿no? Porque pensemos, ¿no? O sea, a medida que el universo se expande, habrá regiones del espacio cuya velocidad de recesión respecto a nosotros es superior a la velocidad de la luz. Está tan lejos, tan lejos, tan lejos, que esa, digamos, esa velocidad es superior a la velocidad de la luz y de ese lugar entonces ya no nos va a llegar información. ¿Vale? Eso es lo que se llama el horizonte de sucesos. De alguna forma el horizonte a partir de cual, cual, aquel punto del universo que debido a que su velocidad es mayor de la velocidad de la luz no nos puede llegar información. Pues en este modelo, digamos, ese lugar donde que se expande a una velocidad superior a la velocidad de la luz, pues cada vez se acercaría muy rápidamente. De repente está fuera de la Vía Láctea. Entonces todo lo que esté fuera de la Vía Láctea ya no lo veríamos. Nuestro universo se limitaría a, a la Vía Láctea. Luego pasaría el tiempo y de repente ese horizonte donde se expande a una velocidad superior a la velocidad de la luz es solo el Sistema Solar. Y si nos vamos así, digamos, llegaría un punto en que el universo se expande tan rápido que digamos que el que el universo ocuparía a lo mejor el espacio de, de los átomos. ¿no? Entonces digamos cada átomo sería un universo desconexo porque su espacio alrededor, digamos, tiene esa velocidad superior a la velocidad de la luz. Un poco ese es el concepto del Big Rig, ¿no? en que ya se produciría una expansión tan rápida que todo se desconectaría de sí mismo. Luego, el modelo 3 sería, bueno, que puede hay modelos de energía oscura en el que, digamos, se revierte este proceso de expansión y vuelve a colapsar en un Big Crunch, ¿no? lo que se llamaba antiguamente un Big Crunch. Que vuelve, bueno, digamos, a una especie de, de singularidad. Y luego hay otros modelos de energía oscura que incluso predicen que con el tiempo las leyes de la física cambiarían y se produciría un universo, digamos, totalmente diferente al actual. Esos son los cuatro modelos, un poco, que, que se podría esperar. Gracias. No, Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahora pueden participar, activan el micrófono y, y preguntan. O ponen la, la pregunta por el chat y se le, se le transmite. Pues... Bien. Si me permiten, por hacer yo alguna, alguna pregunta, eh, a ambos, tanto a Martín como a Aurelio, eh, por tratar de explicarlo a la gente que nos está, que nos está siguiendo, eh, en, esta, eh, en este escenario donde el universo se expande, eh, podría, eh, pues por su experiencia como cosmólogos, a la hora de, en fin, de abstraerse imaginar cómo es el universo, eh, si pudieran verlo desde un mirador, eh, estoy yéndome a un caso obviamente eh, totalmente abstracto, ¿no? Real, realmente, ¿cómo es el universo en esa expansión? Es decir, el espacio-tiempo que se está creando y demás con la materia ahí y tal. ¿Cómo, cómo, cómo ustedes explicarían qué es esa distribución? Para, para nosotros intentar hacernos una idea, si es que podemos hacernos una idea de cómo el universo se, se está expandiendo. No es un globo, porque es algo eh, con tres dimensiones y con el tiempo, además. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se abstraen ustedes y tratan de pensar en el universo como un todo? Martín, te dejo tú crees más senior, te dejo contestar primero. Bueno, yo creo que uh, uh, lo has explicado tú muy bien en, en tu ejemplo de, de, del bizcocho que de, con las uvas pasas y todo eso. Es cierto que esos son modelos, de, esos son metáforas simplistas, ¿no? es más complicado entender el espacio. Realmente no es una expansión solo del espacio, también hay, hay, hay espacio-tiempo, hay que, hay que ver las ecuaciones, es, es algo más complejo por eso. Pero eh, la típica imagen que se puede dar para divulgar esa, esa expansión, pues es perfectamente eso, que uno mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, y ve que todo que todo se está alejando de nosotros y que todo, todos nos alejamos de todos. Y si, y si hubiera un extraterrestre situado en otra galaxia, pues también vería que todas las galaxias se están alejando. Ese, ese sería el, el, el panorama de la expansión visto localmente, por lo menos. Luego, obviamente, hay otras consecuencias, que es que si nos vamos a muy atrás en el tiempo, pues claro, vamos al tiempo que era cerca del Big Bang, vemos la radiación de fondo, sí. vemos otras cosas ¿no? más complejas. Pero localmente, de las, de las galaxias que, que podemos ver localmente, ¿qué que es lo que realmente se puede ver con los telescopios? ¿no? Pues lo que, lo que vemos es eso, que unas se alejan de otras. Sí, no hay... eh, eh, simplemente por tratar de, de explicarme mejor, cuando nosotros hacemos un cartografiado de galaxias, eh, lo que estamos recibiendo es, eh, bueno, luz de galaxias. Cuanto más lejanas, pues son, digamos, estamos mirando más atrás en el tiempo. Pero, pero lo que no tenemos es, digamos, es una, una foto, un cartografiado con el para un tiempo de absoluto para todo el mundo. Sino es relativo a nuestra posición, ¿no? Pero la, la, la distribución de todas estas galaxias en el universo, es decir, uno no puede tomar una fotografía y tener las posiciones reales de las galaxias con su con su Estructura real, ¿verdad? Porque está mirando atrás en el tiempo, cuanto más alejada está esa, esa sí. galaxia, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, claro. pues se supone que cuanto más atrás eh, vamos eh, en residuos más atrás vamos, sí. vamos, vamos en, en tiempo. Y obviamente lo, lo que comentaba al principio, que, que tampoco podemos eh, hacer una especie de película de la expansión, porque esa expansión es muy lenta, lo que comentaba. ¿no? Necesitaríamos casi la, la vida del universo entera para ver que la galaxia pues, es, está un poco el, el doble de lejos. Sí, sí, sí, sí, pero lo que es la, la, ese mapeado de, del universo, de cómo era el pasado, pues tenemos ese, esa ventaja ¿no? de que no podemos viajar al pasado, pero podemos eh, ver las galaxias que están muy lejos y las que están muy lejos pues es, es como era el universo en el pasado. Esto es, esto es algo así como la paleontología. No podemos viajar a la época de los dinosaurios, pero podemos rescatar los fósiles y tratar de reconstruir con los fósiles que había, tratar de reconstruir cómo era la Tierra hace millones de años. Bueno, pues algo, algo parecido sucede también con la paleontología. bien. Sí, bueno, si me dejan añadir una cosita, porque me ha gustado, yo creo que has comentado algo importante que tener en cuenta, que es el concepto de la simultaneidad temporal, efectivamente, ¿no? Digamos, una de las consecuencias de la relatividad, en este caso de la relatividad especial, ¿no? de Einstein también, es el concepto de que el tiempo es relativo. ¿no? O sea, nosotros las galaxias que vemos estamos recibiendo la luz de cómo eran en el pasado. O sea, ¿cómo son esas galaxias en el presente? No hay forma de saberlo. A lo mejor ya ni existen. Bueno, entonces, si sí, no, eso no es ese mirador en el que vemos el universo y vemos al infinito... y Claro, hay que tener también en cuenta la, la dimensión temporal. ¿no? Es, es algo, sí, es un quebradero de cabeza. A mí me encanta pensar, me gusta llegar a ese cortocircuito mental, ¿no? que ¿no? me gusta esa sensación, ¿no? en plan de que porque realmente es inimaginable ¿no? todo lo que, de lo que estamos hablando. Pero... Eh, estoy viendo una pregunta en el chat relacionada un poco con Einstein y a pesar de que... Eh, hablas de que la teoría de la relatividad de Einstein eh, explica un poco eso, Einstein precisamente era un gran defensor del de universo estático. Y la pregunta que hace en relación con eso es precisamente un poco la idea de Einstein, que dice que se prescinde de un origen para el universo dentro de este universo estático. Eh, a ver si... sí, perdón, perdón. Ah, no, bueno, vale. Creo que, creo que tiene más que ver conmigo porque yo hablé de los universos estáticos. Exacto. Bueno, los universos estáticos realmente no hay... Hoy, hoy en día no se está trabajando mucho eh, de los cosmólogos a, a, sobre los universos estáticos. Einstein trabajó en esa idea en los primeros años, eh, hasta, hasta que quedó claro que había una recesión de las galaxias, entonces dijo que, que no, que no había... Era el mayor error de su vida haber puesto incluso una constante cosmológica ahí un poco ad hoc para conseguir que fuese estable su universo y abandonó la idea de universo estático. Sí hay, de todas maneras, en una literatura secundaria, diríamos, de cosmología, sí hay todavía propuestas, hay cosmólogos incluso profesionales que han dedicado cierto esfuerzo. Y la, la respuesta es, es, es clara, efectivamente. Si el universo es estático, pues no habría un momento en que las galas estaban todas juntitas y no habría un momento de máxima densidad del universo. En definitiva, no habría un origen del universo. El universo sería eterno. Eterno y, bueno, no se sabe muy bien si sin límites, probablemente sería saben si, infinito, ¿no? ¿Hay, hay, otra, hay otra pregunta en, en el chat, eh, si quieres yes. voy a ella, antes de que. Sí, de Raúl Moreno Castelló, que habla si se puede hacer algún tipo de experimento para saber si hay ese universo estático o no. Bueno, he, he comentado, se eh, están haciendo varios test, test indirectos sobre las consecuencias de un universo estático y las consecuencias de un universo en expansión, y sobre lo que es la medida directa, es decir, ver que se, que se mueven las galaxias o ver que, se, que cambia el. Pasamiento rojo con el tiempo, pues eh, no hay opciones en el presente, pero probablemente en el futuro, con estos telescopios eh, enormes de 40 metros que se están construyendo, se pueda avanzar en ese sentido. Eh, se pueda, pero estamos hablando de aquí a 20, 30, 40 años, no pero, a día de hoy no se puede, por lo menos. Muy bien, en el chat no tenemos ninguna pregunta más. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Eh, yo me gustaría hacer una pregunta, ¿se me oye? Sí, adelante. Eh, bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a los dos, eh, porque para mí como estudiante que soy de física, pues estas especies de iniciativas pues, nos vienen muy bien a todos para ampliar nuestra frontera de conocimiento. Y bueno, ya la pregunta eh, con respecto a la expansión del universo. Eh, es cierto que la energía oscura pues, está muy relacionada con toda esta expansión, pero el universo se expande de manera homogénea o podría haber algún punto de acumulación de energía oscura por así decirlo y hacer que cierta parte del universo se expandiese más rápido, de forma más acelerada que, que otras partes Esa pregunta es excelente y, y te diría que sí, que yo creo que en principio no hay nada que impida que eso pueda pasar es verdad que digamos nuestros modelos se basan en una, una hipótesis de trabajo, que es lo que decía al principio del principio cosmológico, que no hay ningún lugar privilegiado del universo. Por tanto, todo se expande homogéneamente. Pero hay evidencias, no muy fuertes, pero hay evidencias de que quizás haya una dirección privilegiada en el. O sea, eso que tú estás definiendo, hay cierta duda si puede estarse viendo cuando se ve en el fondo de microondas. Entonces, digamos, lo más razonable, según nos hemos puesto de acuerdo todos los físicos, es pensar que no, que, que todo es isóropo, homogéneo, pero, digamos, no hay nada que impida que eso pueda pasar. Y hay pequeñas cosas observacionales que quizás vayan en esa dirección. No tanto a lo mejor regiones, pero si vamos a una dirección privilegiada que se expanda más hacia ese lugar. Vale, entonces en el modelo del donut, si hubiese una dirección privilegiada, acabaría como rompiendo por ahí, por esa dirección. Si acabase rompiendo o colapsando. Sí. Exacto. Podría sí, decir que... Que, ese sería, que habría una dirección privilegiada donde tendería todo a acabar. Claro, o, más, o sí, ¿no? O que se expande más rápido por ese en esa dirección. ¿no? Uh -huh. no sé si lo he sí. dicho bien. Pero vamos. Muchas gracias. Bueno, puedo puedo oh, añadir un, un simple comentario a raíz de eso. Hay, he visto un artículo hace unos pocos años donde encontraba que la, la medida de la energía oscura con las supernovas, sabe que eh, las supernovas fueron el, eh, las, las estrellas que se utilizaron para, para, para sacar el diagrama de Hubble y, y sacar... Eh, de, ...concluir que es necesario una energía oscura. Bueno, pues, pues las medidas de energía oscura parece que eh, varían un poco con la dirección. Que sí que se, se encontraba cierto grado de anisotropía. Eso eh, se encontraba en algún artículo. Otra cosa es el, el modelo teórico que puede eh, soportar eso. El modelo estándar no, no lo soporta eso. El modelo estándar, lo que se llama el lambda-CDM, el, el modelo estándar de el, el energía oscura más cold dark matter... Eso no, no debería ser anisotropo, pero sin embargo hay, o, hay otros modelos cosmológicos que sí lo apuntan y hay observaciones que si son correctas, que yo no lo sé, no son mías, pero si son correctas pues podrías apuntar eh, cierto grado pequeño de anisotropía. ¿sí? Ah, un poco, a lo mejor si tenemos un poquito de tiempo, realmente yo creo que es algo que no hemos explicado y es interesante nombrar que es un poco qué es la energía oscura, digamos, siempre lo asumimos como que es una nueva componente en el universo, es la energía del vacío, pero hay, hay otras alternativas para digamos, explicar esa expansión acelerada sin incluir una nueva componente digamos, de partículas o de energía en el universo. O sea, déjame, voy a hacer rápidamente un comentario a la ecuación de, de Einstein. Digamos, cuando introducimos la energía oscura, lo que estamos básicamente es modificando el término de la derecha de esta ecuación. Estamos añadiendo un nuevo elemento al universo, que es energía oscura. Podemos reproducir, digamos, esa expansión acelerada si también hacemos modificaciones en el lado izquierdo. Y esto se llama lo que son las teorías de gravedad modificada. Y se tiene muy en cuenta. O sea, esto, se, esto es, es un tema muy muy interesante en los físicos teóricos, en los cosmólogos teóricos, y se tiene en cuenta. O sea, que estamos en una posibilidad que la energía oscura no exista y es simplemente esa diferencia se explicaría por una variación, digamos, en este término de la izquierda. Otra opción también que se da para la energía oscura es que si nosotros nos encontramos en una región del universo que tiene menos, digamos, menos densidad de materia que digamos, la media, por tanto, si dejamos de asumir que el universo ya no es homogéneo, si nosotros estamos en una región, en un vacío, digamos, si nosotros estamos en un vacío en vez de en una zona muy poblada de galaxias, también podríamos ver esa aparente digamos, expansión acelerada, pero porque es un, e, un efecto local, no es un efecto global. Entonces es, hay, digamos, alternativas a lo que es el modelo cosmológico estándar de asumir que la energía oscura es la energía del vacío. Entonces eso, un poco para completar la respuesta a, a tu pregunta. Perfecto, muchas gracias a los dos. Nada, gracias a ti. Muy bien, pues yo creo que ya ha estado bien hemos cubierto un montón de temas hemos llegado hasta la energía oscura y daros las gracias a, en primer lugar a los dos por estar aquí por estar disponibles para dar la charla y para responder a, a las preguntas de la gente y después a todos los que habéis participado eh, continuaremos el mes que viene con, con este programa de charlas y espero que veros de nuevo. Muchas gracias Martín, muchas gracias Aurelio y hasta el mes que viene. Muchas gracias, vamos, chao. Saludos. Gracias Pablo.